Sí, no, o sea, puta Dios, yo, yo lo que yo, yo creo que ahí ¿sí? por lo que yo he cachado, y igual he visto unos dos lugares ¿sí? antiguo, antiguos que ¿sí? las culturas las fuerzas no pasa nada no pasa nada sí es un proceso que que wey, porque tú puedes como asimilar la wea porque sé si te la meten de una no, no, no sí, sí buscando puta pero, así ha sido siempre, como la, la misma iglesia católica, lo que tú decías, pues, como que te lo meten en a su... a la... A mí lo que me da rabia son estas grandes empresas que tratan de, de limpiarse el poquito, o sea, no, de, de claro, de, mostrar, de mostrarse como buena onda, inclusiva, ¿cachai? La, claro, pues, eh, ah, este, el, el bolón, el bolón de homosexual, el bolón gay. Ya, entonces pongamos a dos chiquillas dándose un besito al final de la última película. Me molesta que sea así como, ah, miren, miren, nosotros también somos inclusivos, ven, ven, ven les den un besito. Entonces, ja, ¿Es que eso, que es, de eso es lo que van ahora es gay En los cómics. En los cómics. Ah, sí, sí, pero. Claro. Pero tiene que ver un rollo inclusivo igual, pues, bueno, por ejemplo, yo, yo en realidad, yo trabajo con cabros de 10 años, yo en realidad no sé cuál es, yo tampoco pregunto, eh, que en realidad no me interesa, yeah. a mí me cuentan, no, es que es como, eh, no sé este loco, no sé se, a una mina, pero le gusta el loco, ya, yeah. puta, en bueno, la claro. época, es la edad, a mí en realidad no me, no, pero sabéis que no ya, me, pensé que no ya, me, ya, a ¿no? mí, a mí, a mí, a mí hay una weá que, disculpe a Camilo, pero hay una weá que no me gusta mucho, que es como, no pueda porque a mí siempre me han dicho cuadrado, por Dios, ¿Ya? me siento que la vida me ha descuadralizado. Bueno. Sí, eh, me han pasado wea, que me... Así vestido de... Pero de nunca razón, como este rollo homofóbico. No, pero no, nunca rollo no, homofóbico. No, no, ni no ni pero sí le dije. Mira, yo, yo... A mí hay de... el loco me dicen, oye, pero eh, este, eh sí, eh, el es eh, Damián, Sí, pero es gay. Ya, pero no te pregunté esta wea. le pasó a el loco? O sea, claro que finalmente esa es la hora. No, pero mira, yo, de, yo personalmente estoy de la idea de que a ti si te caen mal, o, te caen, o no a ti personalmente, o sea a cualquier persona, te caen mal gay, homosexual, negro, boliviano, lo que sea. Puta, yo, uno, en realidad, uno, uno, uno no puede hacer nada contra ese sentimiento, yo, ajeno a tu, a tu, a tu persona, y tampoco quiero. Si lo único que se pide es que no seas weón. Eso es lo único que se pide. Que si veo claro, un boliviano. Weaní, claro, eso es. Que si, ve, si te caen mal los bolivianos. Y veo un boliviano por la calle. No vayan a andar diciéndole. hey saco weas! De la nada, po. ¿Por qué, po, weón? ¿Cachai? Eso a, es, mí eso es, lo, a mí me no, pasa Claro, que, que está bien que te caigan mal. No hay problema. Pero, pero a ver, no seas weón. No seas weón. la libertad. Claro, si sí, por ahí va. Va por ahí va el concepto. Pegale. ¿Cachai? El respeto. Y no pide con tu vida, sí, weón. weón ese claro no no invadir como como el texto del otro porque el de claro. El otro, claro, es claro claro pero y cuál es como medio con sí porque igual es como medio convertillo porque como tú vacío tu pierna ese. tranquilo ese. ese es el lado sí sí por ahí va, por ahí va el el volón de vamos de a concluir o sí no sí, ya vamos. concluyamos. yo tengo muchas cosas que decir también más pero ya Haz un resumen Sí, no, una mierda de película Hay un, hay un, hay otro, un error de guión que también no puedo <risa> Hay un error de que no puedo dejar de pasar Que también es muy ridículo, es muy penca De la película, pura. que el weón El Palpatine En la primera escena cuando se encuentra Con Kylo Ren Le dice textual a Kylo Ren Le dice textual Encuentra a la chica y mátala Se lo dice sí, sí, no. sí. Weón Encuentra a la chica y mátala. Ya, estamos, claro. Ya, después pasa toda la película, toda la película, bla, bla, bla, bla, y al final, en la última escena, cuando Rey se encuentra con Palpatine, Palpatine literalmente le dice, ja, ja yo nunca te quise matar, quise que vinieras para que tomaras el trono. Ya, pues, ya, pues, ¿qué era entonces? Sí, man, guardo, está ¿Cachai? ¿La queríais matar? ¿Pero por qué le dices? ¿En qué momento estáis mintiendo y por qué y, y, y, y por qué ahora dices que no la querías matar, que nunca la querías matar? Sí. En la primera escena dijiste que la querías matar textual. Ni siquiera hiciste como un eufemismo para tratar de como camuflar. No, textual, la quiero matar. Entonces, cachai, que la misma película tiene un error de guion, que, que de verdad por eso a mí me hace decir a mí que, me, que oh, les da lo mismo, esto, bueno, se pasan por la raja. A ver, no. lo que me pasó fue que en la última parte es como que Palpatine está amarrado como a un, a un sistema alienígena de tecnología. Claro. Y se supone que el loco está vivo me imagino que el loco está vivo Y lo otro es que también le dice el loco a la mina, ah, porque el loco va a matar a Palpatine, porque el loco se quiere hacer del imperio. Bro. Claro. Ese es como el rollo entonces va a matar a Palpatine y, y en una parte como que el loco la, eh, como que no que muchas no sé si es tan relevante pero eh, eh, la loca tenía que matar al huevo y no lo mata Calm. para que pa, para que trascender pero al final igual podía trascender sin matarlo y, y ahí no, no, pero puta no sé la gente que pasa la gente como yo de repente no está tan pendiente de lo de, de esas hasta igual la gente cuando vea una película y hay una weá que te, te hace ruido, así como que no entendís qué pasó aquí, es porque hay un agujero de guión. Sí, por eso. Sí, no supo hilar la weá Exactamente. Pero si sabéis que de eso se trata un poquito el guión y, y, y, y, bueno, la mayoría de las películas. Lo que tú hablabas también de, de que de que, que no me saque la película. Que, no, que yo estoy viendo la película y seguir y seguir y seguir. Que no me detenga a decir, oye, pero... Pero este loco estaba acá, ¿por qué ahora apareció acá, de la nada? Oye, pero ¿por qué ellos, pasa... pero, pero si se odiaban, ¿por qué ahora se hablan? Cada vez que pasan esas cosas, son cosas que tú vas viendo la película y que te van sacando. Y no, pues, la gracia de la película, A mí... la magia de la película es que te metan. Uh... ¿Sí? Dale, dale. Me con la esquina... Con el origen, a mí me gusta Nolan. Diciste que me gusta harto Nolan. Sí, es interesante. Hoy estoy viendo una vez en Hollywood. Quiero ver esa película. ¿La La, de, la de Amazon. ¿La de Tarantina. Sí, la quiero ver Sí. Es le contexto que dijeron que esa, esa película tiene que cachar un poco de lo que se trata. El, porque si, a, si no, no cachas el contexto, te vas a perder. Entonces, no. sí, un, po, sí, un poquito puro, leí un poco, me gustaron. Sí. Y me pasa con Nolan que, que el origen, weón, o esa weá, que me da rabia, weón, porque yo vi tant, visto, tantas veces esa película para entender el, el final y no, ¿Sí? no pasa nada. Y el baile del baño del guasón. Hay muchas weá del guasón que yo no entiendo. A mí me gusta mucho esa película, la he visto caleta. ¿Sí? Yeah. Me encanta esa película, pero hay weón que yo... ¿Por qué no lo entiendo? Vos baila, weón? Ya, pero ah, ya, ya, ya, ya, te explico, te explico. igual es mi teoría, o sea, igual es mi teoría de guión, ya. no, porque es una transformación. El hueón baila, ah, sí, sí. Y esa, y esa weón, pero es raro, ¿quién baila transformando transformándose? Porque el hueón ya había dado pauta, da, da, da, había dado pauta de que el hueón cuando estaba solo, el hueón así es como se explayaba. Y de hecho, se, eso se confirma cuando el hueón recién empieza a bailar en público en la escalera. Por eso es tan importante esa escena, porque ahí ya sí, pues. está liberado y en la calle. Y da lo mismo quien lo ve y quien lo mira, ¿cachai? Pero todo antes, siempre so, pasaba en un cuartito chiquitito, en, en un lugar, ¿cachai? Ah, cachai Entonces por eso, pues el loco bailaba cuando se sentía bacán. Y, y como es un, es un símbolo un poquito de que... Es un símbolo, es mira, porque es, este baile este baile que tú hablas, ocurre justo después de que mata a los locos, ¿Caché? Se libera. Se libera. Yo, o sea, yo, yo sabía que era que ver, así, Tiene yo, que ver con, yo, con eso. Una, Tiene que que, ver ver con eso. La, que aquí, la liberación del loco. ¿caché? como sí, empezó mete al el baño, empezó a procurar así. Claro, porque hay, para, para él es, liberarse. Es, es buen recurso, porque hay una wea que a mí me gusta mucho. Yo no entiendo la wea del baño, claro, yo entiendo, pero como que no me, ah, no me guaramos esta wea, casi como que rara la wea. Pero cuando el loco entra en la última escena, o sea, en la última parte, cuando el loco entra al show, eh, eh, me gusta esa parte porque el loco empieza así como a hacer entra, un baile ba... Entra bailando, sí, sí, exactamente sí, exactamente, por... exactamente sí, por... o sea. eh, creo yo vi los cortes, la cantidad de cortes que hicieron con esta weá Y el loco Ay. cada vez, creo que es muy, muy buen actor o sea, que Cada vez entraba con una forma distinta Proponía... Y hay una parte que ya, el final, el, el el el que el loco entra así como se pone a bailar Y el loco como que, el loco de al lado lo viene así como Que weá le va a hacer este weón Entonces como que... Entonces, la, la sí. más o sea, de la yo creo que buen recurso, sí, le dio como así como un, un, lo, lo hizo... Yo, es que yo creo que esas cosas diferentes, lo que yo te explicaba, y es producto de mi personaje Rotten, lo que pasa es que yo veía un un weón en, en, cerca del motel Niágara, que yo siempre te he discutido que la gente que hace cosas en la calle que está ahí pasando por el porque uno como está acostumbrado a esa web Claro. No. Está el con la espada, el con las bolas, que se le caen las pelotas. y la la igual le doy plata porque igual, amigo, fue ese, igual le va a salir algún día. Pero el otro día hizo un huevo, puso una una hueá de goma de, de poste a poste y el loco empezó a hacer malabarismo. Y a mi hija le encanta porque como lo no que esa hueá, le gusta, Careto. Y a esa hueá la encontré así como más diferente. Pues bueno, claro. Pero y en así. general esas huevas como que... Si no, pasa de largo, entonces ese es el rollo, la pasa de largo la voz. Claro. Ahora no. me van a bailar. Dale, dale. Sí, dale, espérate. La conclusión, la conclusión de las películas que finalmente... Eh, que finalmente fueron... Son buenas como Independiente, pero como sale una mierda y que es una película de gran... Es una gran producción que le va como el orto, entonces... Eso es como difícil de ver. Insisto que es como, insisto que es como un gran, es como ver caer un edificio gigante. Pues entre, a, a, a los niveles de, los, de las personas que entendemos un poquito cómo funciona el, el cine y la producción de cine y todo eso. bueno. Es eh, verdad es un espectáculo, sí, muy brígido y, y, y tiene que haber corrido un par de cabezas ahí. Y, y... Sí, eso sería venir de las tres primeras. Sí, <risa> sí. sí. Y quizás o sea, como continuera no hablas del medio claro.